La habitación, mano, ¿sabes? Encima, ¿sabes? Vaya tela la, eh, la casita, ¿no? Wow. O sea, ahora empieza el juego, ¿no? O sea, vale, tenemos como una pequeña mirilla. todo guapo. Pero sí, o sea, me mola. O sea, menos mal que es el litero. O sea, a, ver, a la larga prefiero ser los malos, gente. No voy a mentir. Vale, tiene como el chifre automático, ¿no? Pero lo gracioso, supongo, que de este juego es que siempre habrá gente eh, por las clases, ¿no? ahora eh, no hombre ellos no no no te van a dar de comer mesa pero no obstante Chavales, aquí tenéis re, qué llegado hombre, <ríe> llegado de Hogwarts En se llama y yo la madre que me parió yo puta <ríe> Déjalo, de hombre después cuando venga <ríe> cuando venga a trabajar lo abres de no después la abrimos hombre no te preocupes <ríe> qué dios Buckingham <ríe> chido eh, no, pero, eh pero, pero, no puedo subir ahí. Que ahora no me apetece, Diego. Es suya, ¿sabes? Cuando vengan la chill, pues easy peasy. Vamos a hablar con el man. Supongo. Ese pibe. Sebastián Walo, vale. ¿Qué es eso? Son las grajeas de Harry Petas, que el Nacho se la compró cuando fue al cine, ¿sabes? El gacho. Y las tenía aquí, ¿sabes? Están graciosas porque realmente pues eso, ¿no? En plan. Bertie Bons Beans. O sea, sí que es, ¿no? Está gracioso. Solo era un amigo del profesor El de Harry Petas, ¿eh? Ah, Son las grajeas de Harry Petas realmente. ¿Qué forma tan este man, marido, supongo, eh, no que será, ¿no? Fin, eh, literalmente allí? el personaje secundario que viene con nosotros, ¿no? claro el Nachidro. Eh, fue muy emocionante, gente, lo del dragón. Fue muy emocionante. Sí. Pero, pero guapísimo. El dragón de Smog, la ¿eh? Increíble. Forma de verlo. ¿Cómo eh, escapar, el puto hechizo, ¿eh? verdad es que todo está aún un poco confuso. No pretendía agobiarte. Este sabe algo, gente, ¿no? ya hablaremos más Este tarde. sabe algo, gente. Este man de primera sabe algo, tío. Mhm, hago tirar. estabas leyendo? Hum, hum. Un libro de hechizos. Tiene un par de cosas interesantes, pero no es lo que estaba. Este man buscando. esconde cosas, Segurlo gente. No Igual, no a, oh, nada, nada libro, más empezar el juego, a veces eh. el hechizo hum, que necesitas hum. no está en los libros. Veo lo que, que os digo, digo ¿sabes? los escolares de Hogwarts no más que lazo. ¿A qué te refieres, man? ¿Quieres decir que algunos hechizos no se enseñan en Hogwarts? Sales, tiene que tener pues una escuela de hechicería y algo más o algo. En sintonía. Se le dio al le man, eh, El Sebastian, tío. Ha sido un placer. Qué coño. Qué hoy. Gracias. Eh, a mí lo que tengo que hacer será sucia. Clavas de la boca. Y eso. Atunes, gente. ¿Qué? No creo que les interesemos tanto. Omniscound, las... man. El ciego este está. O sea, el ciego o sea el man este está ciego, gente o algo. Debes de ser quien acaba de empezar el quinto año. Hermano, está ciego, eh. Ominous. Ominous o algo tercero, así. Ominis. Tu llegada fue memorable. igual, ¿no? Que Ominis. Wow. Me gusta eh, hacer entradas espectaculares. este, ¿no? yo a, ver. Llegar a tiempo y sin que me un dragón. Claro. <risas> es terrible. No me mira gente, mi el amigo. man este. Bueno, hey yo, bro. What's up? En Estoy en aquí, Manning. Si gracias por eso, en me he ayudado campeón. de que 6. Mil millones de gracias. Eh, Chingado, eh. ¿Sospecha? Esperabas que te seleccionaran para Slicer? Desde luego. Éramos tres amigos. Padre, los compre y los probamos dentro del tren por turnos. Cuando lo abrí nos vino un pestazo que <ríe> al lado lo que teníamos a una odioso. señora que nos veía sufrir y se a la polla con, la con nosotros. Normal, o sea, literalmente, o sea, a ver, ya solo la primera vez a la hora de hacer eso es como what the fuck is this, ¿no? Pero al fin y al cabo supongo que todo en la vida es eh, literalmente experimentar y, o sea, por uno mismo todo mancho. Suena hacer, vamos a hacerle, que hacerle sea, eso Que eso que es, lo, es lo worth it, ¿no? <risa> o sea, no sé Lo veo como... Hay algunas personas que se quedan con la duda sobre algo Y nunca lo hacen Y otras personas que lo hacen sin pensarlo, ¿no? Y supongo que somos ese tipo de personas <risa> Lo hacemos del tirón, tío Yo no me jodería Gracias campeón Kalei Sensei Por eso me voy tarde Bueno, ya está, ¿no? Un amigo casi pota eh, con la grajea A ver, normal también Por el sabor que tiene, ¿sabes? Aunque sea eh, CBD, ¿sabes? Anyway, eh, siempre tiene un sabor ahí Un tanto eh, no, no, no, O sea, no está asimilado, ¿no? Bro, ¿tú quién eres? La señora patata Y no Melda Reyes, tío, o sea, ¿Qué? Yo Lo también no quiero hacer quieres. eso, bro Qué guapo, cabrón, yo, ¿quién quisiera jugar con esas piezas de ajedrez, bro? Automáticas Porque todo es tan relajante Tendría que haberme escuchado Ah, ya sé quién eres La nueva incorporación de Sleetling Sí, soy yo, Me repetí Es una táctica interesante primer día. Desviar toda la atención de los de primer año soy Imelda, por cierto. Imelda. Vete ella. Vete ya, personaje. Lo peor es que el sabor de esa grajea son como idénticas a lo real, eh. Supongo que a ver... CBD, obviamente, tiene toda la parte que no coloca y tiene la parte, obviamente, pues de THC, ¿no? Que tienen la Wii, por ejemplo. ¡Wow, bro, eh! Su ataque de bots jugando al Howard, tío. Increíble, maní. Le quiere dar a la escoba, gente. Un segundo, gente. Vamos a hacer que... O sea, esto se calle por aquí. Hay melo, así campeón tras cartón. O sea, tiene flow. A ver. ¿Te gusta el ajedrez mágico? Sabía que ese chico iba a perderlo. Yo te voy a echar una partida pues ya... de ajedrez mágico, te voy a partir el tablero, pero... Ajá. Además, no supone un desafío. Los movimientos son siempre muy obvios. ¿Por qué nadie se da cuenta? ¿Será? ¿Vale? ¿Vuelas mucho? mucho tiempo para me acaban de decir que solo eh, con... una de las cuatro casas tiene una misión no para nada, ir a la prisión no, de Azkaban. Qué me guapo. Me Dios, eso hay que hacerlo. ¿eh? O sea, te supongo que será eh, Griffin, ¿no? Supongo, Balta. O sea, pero también Dios, como, como has dicho ha tú y, y Juanma, o sea, tengo que hacerme el juego completo, por decirlo de alguna manera, sí, con sí, las cuatro casas, ¿no? O sea, pues a ver en cuál se puede, macho. que pesado. Sí, literal, a ver, obviamente, no entiendo cómo siempre vuelven no a atacar con bots en pleno 2022. Han pasado dos años y siguen ahí. Insistiendo, sin darse cuenta de que no hacen nada, ¿no? Realmente, o sea, lo que pueden hacer es que sigue sí, Sara y tal, lo que me maten, y yo, pues no me voy a cabrear por eso, tío. Me matan, pues bueno, pues empiezo otra vez de nuevo. Literalmente, y qué guapo lo del prisionero. Acabamos, o sea, tendré que ver eso. O sea, ¿os acordáis cuando empezamos? Balta siempre nos ha oído en el Ring, tío. Literalmente, está chulo, ¿eh? Es verdad, me acordé de ti, Balta. Guau, con el vídeo este que subió el máximo, hermano. Jugando al mod que me dijiste, guapísimo, está súper guapo. Que represente cada uno a las cuatro casas, solo MC, la del Lithering. El Lithering, Ravenclaw, o sea, Ravenclaw, de los huevos, Gryffindor. O sea, también está el de este, tío. ¿Cómo se llamaba? Hufflepan ya lo he dicho, malo. O sea, están las cuatro, las cuatro cuatro casas? ¿También? Sí, los exámenes del título indispensable de magia ordinaria. O sea, era amarillo, terminal, azul, rojo y verde. O sea, primera el primera nombre primera de las casas, ¿no? Tras hablarlo, la casa de, de Hufflepuff qué guapo, eh, eh, qué chulo. Pues eso de tendré de que verlo, o sea, y tendré que ir con cuidado, Valte a que 6 para sacar esa parte. Porque tiene que ser la polla, si no te voy a mentir, para ir a la prisión de Azkaban. O sea, daros cuenta que si ahí ya está Sirius Black, que es el tío de Harry Potter, que es el prisionero de Azkaban, por decirlo de algún modo... ¿Qué pasa? ver, Porque estaría guapísimo tener interacción ahí con Sirius Black, o sea, increíble. ¿Es en otro libro de hechizo? ¿Qué es eh? esto? Qué guapo es eso. Ya, eh, voy a ir haciendo una pequeña lista de cosas que hacen el juego. Por ejemplo, lo ha dicho el Balta: lo de intentar acceder a la prisión de Azkaban, tío. Sería la polla, la verdad. A ver, para este juego recomiendo que, to, o sea, tranquillo, de chill, todo el mundo, o sea, va a ser muy denso, obviamente, pero eh, también es eso, que es un juego película, tío. O sea, a ver, Elven Ring, es más, ya me entendéis, ¿no? Eh, de hostia todo el rato, eh, mundo abierto, literal, está igual, pero como que siempre va a haber una zona guiada, muy de Witcher, ¿no? Que no me importa ni mucho menos, ¿sabes? la ¿no? verdad, ni tampoco lo voy a admitir, vamos, ya me jodería. O sea, vamos a ver qué, qué es lo que pasa en cada puta casa y vamos a hacer pues todo lo que, lo que viene siendo el lore, ¿no? El juego. Cofre de la casa, colocar. Ah, yo no tengo todavía cofre, ¿no? Me habría encantado disponer de Y eso. Como la guía de campo en mis años. Se ve muy guapo, la verdad, se ve muy guapo. Y que una incluso las puertas estén. Eh, ¿Sabes? El diseño del Ay, Lithering me parece la, la polla. Qué guapada, tío. Está muy chulo. Este te sigo, señora. Y me, me, me raya mucho porque la mujer esta la tiene Weasley, tío. O sea, ¿qué es? Los ¿La los madre los de Ron, de Ron de Weasley? De Weasley. No puede estar el tío de Harry porque... ¡Ah! Sí esto es 100 años antes de Harry. Aquí, eh, Dumbledore. Claro, Dumbledore tiene poquitos años. ¡Qué putada, tío! Es que claro, o sea, imagínate qué guapada <risa> sería si no, te lo interconectara ahí de con la la el maldito Basta Basta de Sirius Basta Black, ¿eh? De guía, Pero qué chulo. Grande se falta, ¿eh? Qué guapada, macho. O sea, 100 años antes de Harry Potter, o sea, que... Vale, nuestro personaje, ¿vale? Este man ha muerto, ¿vale? Antes de que nazca Harry Petas, este tío. Increíble. recoge <risa> la página de la guía. Eh... Sí, voy. Rebelio. Ajá, qué guapo, está muy chulo tío. Estatua de Kelpie eh, Páginas de guía, esta estatua representa a Kelpie Un demonio que cambia formas acuático Proveniente de Irlanda y Gran Bretaña Que suele adoptar la forma de un caballo Larga crin, eh, el Kelpie eh, más grande Del que eh, se tiene constancia es el monstruo De los lagones <risas> Increíble, no vea cómo meten eh, Como meten mitología aquí, ¿sabes? Eh, eh, ¿Qué? Desafío desbloqueado, recoge páginas de la guía de campo De juego. antes, eh, o sea, acabas de desbloquear Un desafío de la guía de campo, aquí aparecerá lo que te eh, queda para superar los desafíos. Vale, los desafíos de la guía eh, de campo son la única forma de obtener puntos de experiencia. O sea, perdonadme de leer todo. O sea, es que, no sé, si no, ya sabéis que siempre es mi fallo, tío, de esquipear cosas y después no enterarme qué coño tengo que hacer. Este es tu nivel mágico. Eh, Van vale, los equipes que consigues en el desafío aumenta tu nivel y tu poder, ¿vale? ¡Qué guapo eso! O sea, nos dieron una montura, literalmente un grifo o algo así, un hipogrifo. La guía de campo hace un seguimiento de tu eh, desafío actual. Selecciona el menú de desafíos para continuar, ¿Ok? Uh, ¿Me dejas? Ajá Se ve bonito, ¿no? Inclu eso, ¿tú sabes El custom del menú se ve muy bonito, tío Gracias de nuevo por estar ahí apoyando Que la verdad tenía muchas ganas de traer este juego mm, Ya sabéis que no miento a la hora de decir Que por supuesto sabía que no iba a generar Una cosa bárbara Pero si nosotros lo disfrutamos Con eso me quedo, gente, literalmente Es lo más puro, macho. Qué guapo y eso Esos muy animales fantásticos, tío genioso, ¿verdad? Aprovechar estas Qué guapo, ¿eh? O sea, me mira, ¿eh? Sí, me mira oh, oh, oh, oh, oh, oh. La red, B, B, eh, Scooby Qué guapada. No, señora, guíame Madre de Weasley, de Rob Weasley Madre mía No está gracioso, tío, no obstante Está muy bien hecho, ¿no? El puto castillo de Hogwarts, tío Está muy apoteósico A ver, también es cierto que... ¡Hala! Rebelde. Esperaos, ¿eso? ¿eso? ¿Eso es algo? La vida Yo con mi único hechizo, sí. ¿sabes? Eh, señora, de alumbro Guapísimo, tío. Alguien ha pedido un médico. <ríe> y te hace un lumus, ¿eh? Qué coño, tío. ¿Eh? ¿Veis? Esa mierda se. Esa mierda brilló. O sea. ¿What? A ver. Hola. Ah, justo a tiempo. Qué guapo lo de. Qué guapo, bro. O sea, sí, sí, sí, el... El... Ah, o sea, será el TP, de trasillo, ¿no? Literalmente. El vestíbulo central. <ríe> vale, eh, abrir mapa a la M. Ok. Vestíbulo central, ¿no? Joder, todo eso, esto es Hogwarts. Hostia, la puta, ¿eh? Vale, eh, la gran escalera. O sea, what? ¿Nada? Eh, te damos la bienvenida bien bien a Hogwarts. Wow, selecciona la gran escalera para continuar. Pero la gran escalera. Ah, vale, aquí. La gran escalera. Ok, con esta vista puedes eh, ver las llamas eh, flu disponibles en esta región. Ok. Eh, en el lado derecho del mapa Verán los puntos eh, de interés académico Como la torre astronómica, eh, la biblioteca Y los invernaderos Qué guapo, se en la, en la región del anexo Para ir a continuar O sea, la... ¿Qué? O sea, esta parte, ¿no? Claro, o sea, vale, vale Teletransportándonos, ¿no? O sea, guapísimo Esto es un puto urbania ¿En qué momento se ha convertido? ¿Sabes? En un metrolvania Qué puto guapo eso ¿eh? sea, Está bastante chulo ¿Ya empieza el juego, O sea, la peña se quejaba mucho de que era muy largo, ¿no? El, el opening del juego O sea, a ver, una hora y trece tampoco es tanto, la verdad O sea, no voy a mentir Literalmente bastante poquillo, ¿no? En cierto modo Rebelio, tío O sea, el puto es eh, rebelio Estar aquí, eh, ya me entendéis, ¿no? El Esperialmus Vale, aquí, ok Sí La verdad es que es bastante puto útil, tío Para hacer las misiones así, interactuar con la peña Ubicación llama Ah, vale O sea, se va a, o sea, Automáticamente la desbloquean, ¿no? De puta madre Uy Sorry Bro Miren ese libro, ¿eh? Guapísimo Bueno, ese papyrus. Es el corazón de la, la verdad es lo que mola, supongo que Todos los demás de juegos tío, están vacíos, tío, ¿me tenéis? ¿No? O sea, como son de Play 1 Play 2 o sea, y viceversa, Game Boy y todo eso todo Está vacío de todo de peña que estudia, ¿no? Eso es lo que de yo de quiero, tío Vamos a irnos por las artes oscuras gente que a lo antes posible para reponer los materiales que perdió en el camino hasta aquí. <ríe> Madre mía, el dragón eh, Me interesan los encantamientos Lo que cabría esperar Utilizos encantamientos, embrujos, cosas sutiles. Vale. Hay que preguntarle ¿Qué a la peña que le gustará el profesor Ronen? es inteligente y divertido, además de tener talento para la enseñanza. Vale, ya vamos conociendo un poquito. Que o sea, claro, ¿qué es el Hogsmeade, esto de mierda? ¿Hogsmeade, profesora? Hogsmeade es la única localidad totalmente mágica de Gran Bretaña. Hay un de tiendas tío. y tabernas. Ah, vale, vale donde, donde Harry Potter, ¿sabes? Le dan su varita, ¿no? Amigo. Por primera vez, exacto, ¿no? Seguro en San Parque, en el Callejón y tal, ¿no? Como lo sabe Eh, nada, o sea, ya eso de las Pero artes oscuras Ya sabemos profesor, que es por el lore de, de Harry Potter, ¿no? En su primer día. Sí, y lo, lo que le que queda Sí Qué guapo Joder, está bien, ¿no? día. A juzgar por su eficiente uso de rebel, quería <risa> que el profesor Fig ha logrado enseñarle al menos... <risa> o sea, literalmente, rebelio es mi puto hechizo principal, tío. O sea, no way, tío. Respecto a los sucesos previos... Gracias, a señora. Gracias, Weasley. O sea, todo con lo que pasó tras el espantoso ataque de ah, O sea, usted lo sabe, ¿no? Es que hay algo más que eso de que buscaron sus pertenencias y luego emprendieron el camino al castillo. <risa> Lo lamento, profesora, pero me temo que no hay más que contar. Hmm. Casi exactamente. <risa> Nos pilló, tío. Eh, ahí está nuestro colega. Eh, qué es el mal? ¿Qué máquina? En verdad no sé si será el malo o el bueno, pero bueno. Sí. Parece que ha dado una buena base sobre el ¿Eh? lanzamiento de a nuestra nueva incorporación de quinto año. Guapísimo. Me temo que no puedo adjudicarme todo el mérito, profesora. Tiene una aptitud para la magia. Me mola también que nuestro personaje hable, ¿Sabes lo que te digo. Cualquier Oye, otro puto juego el personaje de cuando de eso omite, piedra. ¿no? En plan antiguo Como Harry Potter, no por ejemplo. Qué para llegar a Hogwarts. Tuvo que seguir el camino de un dragón. No diría que ¿no? o sea, Somos un... sangre de dragón. Un, ejem, sangre pues de dragón. Que nos pilló de cara. Muy bien. Basta de charla. Tengo que acudir a mi clase. Venga, señora Whitley. puedo confiar en que le explique los detalles la campo. pica la pata. La Qué guapo, tío, o esa bola, eh. Está muy guapo el puto juego. O sea, mira que no hemos empezado ni nada, sabes. Pero ya por el, ¿sabes? cariño, que le va pillando a los personajes, no supongo. ¿No Gracias. De usar la guía de campo, sí, sí, sí, sí, sí. Será de mucha ayuda. Y a mí, uh -huh. ya que la utilizaré para estar al día de sus progresos. Sin Madre mía. Después de asistir a las dos clases… De Teníamos que ponernos el pelo, básicamente, de colorines, tío. Le explicaré mejor las tareas que he mencionado. Mm, esta y quiere que le haga tareas, si ¿eh? Mandarle a por los suministros? Sí, sí, sí, sí, sí, sí. Mi varita, mi varita. Sí, varita, mi varita. Hola, bro, ¿qué tal? Vámonos de viaje. Por ahí, Fink. Me alegra verlo, profesor. ¿Ah? Lo mismo digo. Esperaba que nos cruzáramos hoy antes de que empezara con sus estudios. Le he oído evitar con gran ingenio el interrogatorio <risa> de la Weasley sobre nuestra llegada. ¡Eh! ¡Has visto, eh! ¡Hace caso! Hice lo que pude, pero... ¿Qué? Seguro que sospecha que no le contamos todo lo que podríamos. Ya, bueno. La profesora Weasley es mm, una bruja... Es una bruja, bruja ¿eh? ...y astuta. Ha hecho bien en guardarse los detalles por ahora. No sabemos tío algo ya hay nada este más empezar algo me da la puta da nariz tío nos están dando info de flexeando de información de tío de subliminal acerca de final la del final del juego ve o sea eh, le tira bife eh. exacto profesor Fick bien, estamos bien, ahí eh. el anciano nos se compra se cerveza eh. saben hijo de la gran puta me caga Let's. ¿Será? tiene a un equipo de brujas y magos con unas habilidades excepcionales como guías. Qué Hablante guapo tío. guías y para evitar otra de las nada sutiles reprimendas de la profesora Weasley, <risa> ¿qué tal si le enseño el encantamiento que hemos incluido en el mapa de la guía de campo Sí sí sí sí sí sí sí sí. Un sí. sí sí sí sí sí sí. Aprender hechizo eh, a la M, ¿no? O sea, ah, no al Escape, ¿ok? Eh, Puede ver las misiones disponibles para vale, desde el mapa. Se asusta muy bien, la verdad, o sea, a ver, joder, tener un mapa sin da gusto, ¿no? Esto eh, representa las misiones principales, ok, al completar las misiones principales avanzarás en la historia, desbloquearás nuevas características y conseguirás XP Ok, algunas misiones se desbloquearán al cumplir ciertos requisitos de nivel y o eh, de hechizo, en este caso deberían poseer el nivel o el hechizo necesario para activar las misiones Vale, worth it, eh, esta misión es clase de defensa contra, eh, vale, las artes oscuras, clase de encantamiento recompensa, seguir, eh, seguir misión ajá, un GTA, tío, increíble ya está, está el perfecto, para gente camino, muy olvidadiza como yo, gente, que me diga dónde voy es que yo voy, voy hablando con vosotros y tal, y ya seguimos Tiene el güey. Eh, sí, eh. está usted bebido casi bastante <ríe> aguardiente, cabrón para comprar cosas, incluida su <ríe> me quieres ver el la varita guarro, eh <ríe> bien. Es un artesano olivander, tío no me jodas, ese man está ahí increíble guardapelo, para Parecía que había dicho guardapedos. ¿sabes? ¿La, la magia que aprenda aquí le servirá para algo más que para aprobar los timo. Los timo, no entiendo, cabrón. Ya que te has referido con los timo, yo de, de, de timar a la peña. Misión completada, bueno, te damos la bienvenida a Howard. Que guapo, completar las misiones principales. Voy para allá, ellos de una, cabrón. Y ¡Ah! mal, pero que compadre, con el, con el sombrero eso. Tú quieres Eminem o, o qué, o hay manén, ellos, ellos, ¿Qué, ¿Qué le pasa, maní? Hijo puta el niño ese, eh Mamma mia, tío eh, La brújula encantada eh, te llevará hacia el objetivo... Ah, a la V Ah, qué guapo Sí, eso, bro, o sea, ¿qué? Ah, sí, la dejo pulsado Vale, por aquí Ok, ok, ok, ok Para gente... Eh, pe, pe, pe... O sea, que se pierde rápido, ¿no? Ah, Dios Oye, ni tan mal, ¿no? O sea, mientras que vosotros... Vuelvo a repetir no, no perdáis calidad de gameplay De puta madre, tío Qué guapo, eh Torre defensa contra las artes oscuras Vale Eh, eh, bro Has formado para mí Rebelio. Pero hace un momento Nos vamos a explorar, tío O sea, ya que estoy Puedo activar si esta he llama hecho que viajar, la... Ah, no, no, no Lumos. ¿Cómo lo activo? O sea, esa estaría activada ya ¿Y eso? Rebelio. A ver F Lumos. ¡Hala! ¿En serio? Eh, ha hecho algo, ¿no? Rebelio. Vale, creo que todavía no tengo los hechizos necesarios, ¿no? Un gato, bro. Hola, gato. ¿Un gato? ¿Te ¿Puedo tocar? Bro, bro, F. Así lo puedo tocar, gente. Fucking gato, ¿no? ¿Qué hace un gato aquí, bro? <risa> Está guapísimo. ¿Alguien. LOL. ¿En serio ha hecho ese puto ruido? Vale, V. Qué guapo, tío. Esa es lo del puto. Eh, la brújula, ¿no? Esa es lo del libro. Las boya cabrón. O sea, el libro se explota todas las veces que quiera. Vamos a estar todo el juego entero explotando el libro, tío. O sea, increíble. Hala. No vea, ¿no? Aristóteles que de está, ¿no? Hola, buen día. Comenzar misión, ¿no? Vamos a ver. Guapísimo. Primera clase, gente. Repetidor de turno. Un papá Gigomón. Llevo cuatro años en el primer curso de Hogwarts, gente. Me sé todos los hechizos, eh. Un clase S. No hit. Hay un asiento libre. Hola, ¿qué tal, Onay? Gracias. quién será la tía. Hola. Saynati. ¿Unai? ¿Tú eres quien acaba de llegar? Sí, sí, ¿Estás sí, sí, sí, sí, sí. <coughs> Comenzamos. No veá, no qué flow cabrón que me lleva, ¿no? año de encantamientos. Este año será crucial para su formación en el arte de los encantamientos. Papísimo pues, el pibe, eh, o sea, en que trabajaremos con la pasión y el rigor… Joder, ¿quién, quién fuera? Este. Eh… Bueno, ¿quién fue ese? Ahora profesor de Hogwarts, eh. Joder, para meterte ese bailoteo, tío. Nada más Pero empezar la clase, bro. Empezar, Alguien sabe decirme la diferencia entre los conjuros de cambio… de color… y los de crecimiento… Yo no, sorry. Soy repetidor, ¿Alguno? ¿sabes? Nadie… Venga, venga, dilo tú. Mm. Manín. Uh. Me temo que ya es muy tarde para estudiar. ¡Ja! ¿Ah? Mm. Será Warred, no eh. Les han pasado factura. <risa> Al parecer, estas vacaciones han practicado Obliviate entre todos. Obliviate, no, o sea, olvidar, ¿no? Guapísimo. Mira el manga, ese está ahí. Eso oculta algo, eh, El pibe ese. Pero seguro que ese man es de las artes oscuras o algo, seguro. Segurísimo, tiene todo el rollo. Vaya, y el niño ciego también necesitamos un repaso más urgente elijan todos una pareja y tomen posiciones a ambos <ríe> lados del aula utilicen ahora esos libros como los pesos muertos que parecen creer que son y será es el profesor con flows ¿eh? te dice las cosas con pareja, sutileza Dale. En posición. venga bale coño muévete será Vamos a darle, gente. Y mi varita, ¿cuándo me...? Llega por Gmail, gente. Ajá. Bru brumelio. ¡Otio! y yo que el pillo lo rojo, cabrón! Ah, solo... Este era el de quitar ¿no? Axio. Qué guapo, tío. Axio. <risa> Para mí... Eh... No está mal. ¿Tu varita, señora? Aprende bastante rápido. Gracias, gracias. Mi varita está hecha de pelo de Feni, compadre, no, no vea, eh. Practicar. Sí, sí, sí, sí, sí, practicaré so, con la varita. Sí. Y podría ser rival para la señorita Unai. Uh, bro, es la pro pero de la clase. clase. ¡Amazing! Hmm. A y ver es quién saca mejores notas, eh. No, la yo la soy la repetidor, repetidor, gente, de si Hogwarts. <susurra> what the pequeña fuck? Excursión. Vayamos fuera a respirar aire fresco. Conmigo. Joder, no, que profesor, tío O sea, en canelones al aire, al aire fresco, ¿no? Eh, omitir no, tío Amazing ¿Y eso? O sea, bueno, eso será ya un poquito más eh, Ya me entendéis No, Lat game, ¿no? Supongo esa parte Porque eso se ve Bueno, se, se, ve, se, ve, se ve Se aprecia un poquito más como Skyrim, ¿no? Rollo hermano En la playa donde estaban los eh, pulpos asesinos Era la polla, ¿eh? Era la pollísima No obstante, ¿eh? O sea Está bastante guay el juego, la verdad. O sea, a ver en cuánto eh, en cuanto gameplay, bueno, directo no lo podemos eh, hacer, ¿no? En cierto modo. Eh. Siempre, guapo, eh. La va de la supongo que una semana lo si tendremos, eh. De aquí de acuerdo con esto. <ríe> Tío, no hay Quidditch eso es una putada. <ríe> Así que, qué mejor que un poco de deporte para probar los avances con Es todo muy guiado, ¿no? O sea, pero. Jugador. Supongo que en, en breve, ¿no? Una orilla por allá, <ríe> más o menos, vendrá a juego. Plan <ríe> No vea, ¿no? Le sin cantillo, ¿no? ¡Hostia, ¿y eso? Vaya, Así al parecer, es, mi abuelo, eh. ¿Esa este China? ¿En ¿Eh? serio? O sea, pero ha estado. Hostia, ha estado aquí, campeón. ¡Qué bien, coño! Me cago en la leche que la haya... O sea, que hacía mucho tiempo también que no lo veían, macho. La última vez que lo dijiste. Lance un axio a una ¡Acción! Y abandone su hechizo. Eso es. ¡Hostia! No se muy bien. A ver, a ver, ahora. 50. Y pobre también, ¿sabes? Son muchas horas, macho, a Cali 16. Ah, hostia, ¿Sabéis lo que quería hacer? Pegarle con la bola a la peña, ¿sabes? ¡Snithering! ¿Será? Yo quiero jugar con más gente así. ¡Sa piba! Va a ser básicamente nuestra counter, eh. Pero nuestra colega seguro, ¿no? Si sí, estaba aquí eh, por la eh, pandemia Y este mes eh, ya, ya se va Hostia, pues qué bien, macho También que haya estado con tus tu padres, tío O sea, ya me jodería Qué puta alegría eh, Vale, yo soy el rojo, ha dicho ¿Ok? O sea... normas más de corte ¿Puedo empezar ya? Bro, bro ¿Y a mí? ¿A mí cuando me toca? Hija puta, ¿eh? Vale, vale No te flipas Vale, que ahora voy a yo compadre. ¡Acción! Toma churro, va a flipar toma el 50, mira, pilla. Yo también voy ahí. ¡No! ¡40! Hermano, salió, eh. Salió ahí, salió ahí. ¿Cómo estamos, campeón? de ¿qué tal está? ¿Cómo has terminado la semanilla? Me cago en la leche. ¿Y cómo te encuentras? Me dio unos billetes de 100, eh, yuanes Joanes, eh, por si volvemos de vacaciones. ¡Qué guay, tío! O sea, eh, Joanes, chicos, me mola las la monedas, tío. O sea, bueno, eh, los nombres de las monedas, machos, que euro es súper feo, ¿sabes? Siempre lo diré, me cago en la leche ¿Y cómo estamos super juanjo Ahí estamos en el maldito Howard Q. Uh, Así, uh, por fin, literalmente Sí, te voy a ganar, ¿sabes? Hostia, hostia, hostia Hermano, tú que. Ni estoy biguagonderillo Lo no voy a tener hace igual, ¿eh? A ver En verdad puedo hacerlo ¡Ya! Hermano, llega, ¿eh? Hijo de puta <risas> Me ha ganado la piba Lo siento, lo siento Natsai, so, eres muy pro, ¿sabes? Increíble. Me ganaste por una pelota, que lo sepas, cerda. Y grande también, tío, qué alegría que después de volver a repetir que le tanto tiempo como dijiste, macho. Por lo menos un mes entero, o sea, realmente está muy worth it. Y es cierto que la pandemia de allí también ahora mismo está más, eh, más tranquililla, ¿no? Realmente, pero antes estaba muy jodida. O sea, tengo ganarle. que ganarle, ¿eh? ¡Ah, no! Y bien, papá, qué alegría, me cago en la leche, ese ¿sí? Juanjo. ¿Cómo van también esos pokémones? Mis abuelos, eh, ese, en, en plan… Eh, de, eh, de va y vuelve, eh, por su polla, eh, que se quiere venir a España, se viene, que se va y se va. En serio, pero para que veas, ¿sabes? En verdad, a ver, no hace falta tampoco, ¿sabes? Es lo guapo, no de ser ya mayor y decir, tío, yo qué sé, una autorización de nadie. Como voy a voy para allá, estoy con mi hija, con mis nietos, ¿sabes? De una, literalmente, y disfrutando, ¿no? Ya me jodería. O sea, pero eso es lo bueno, macho. Tampoco pienso que haya que. Oh, oh, oh, oh, oh, oh. Que haya que cortarse con nada. Estaba navegando por Twitch, me he encontrado en, eh, el nick de un pibe con el que eh, juega al ¿En serio? ¿Se va a pegar? Tío, la ha cagado la primera pelota, eh. Increíble. Suspiro de Vamos oh, a darle. Ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya. Le voy a pegar un pelotazo a la suya La voy a reventar es. De perra, eh En verdad vamos a perderle a ellos La tía esta sabe demasiado, eh Piensa, piensa, piensa ya Me ha reventado su perra ¿A que me la tira? No vea Natsai eh, como tiene lo suyo En la vida, cabrón En la vida me hago yo eso En la vida me hago yo eso Eh, eh, la caja Ahora, ahora, ahora ¡Se la tiro! ¡No! ¡Le damos puntos! Mi plan maestro salió mal Impresionante, Impresionante. sí Me ha ganado, eh y el pibe estaba eh, chiteando A ver, eh, en Valorant, yo qué sé O sea, a la peña le da igual, ¿sabes lo que te digo? En plan, de una ah, manera he u otra bien, casi todo el mundo no utiliza Reflex Cheat Campeón Juanco y se nota A la larga, lo mejor de todos es que en Valorant Tú sí te puedes cargar a una persona con Cheto Con Reflex Y realmente, pues, eh, a lo mejor, yo qué te digo yo En Fortnite sería más imposible Literalmente, uno Call of Duty, ¿sabes? no nota te revienta y te ve y ya estaría Yo me jodería Sí, está de puta madre, se va a China porque ya tiene sus años Y quiere ir a, a ver a mi tía y el tío Qué alegría, pero claro, estará, ¿sabes? El pobre hombre, ¿sabes? Está de, de sitio en sitio, pero joder, que también ole su ropa, huevo a kale porque por eso no muchas horas, o ¿sabes? Entre 11 y 12 horas, hostia, la leche. También me hace gracia que esté, o sea, Esté tan me acostumbrado a volar ahora miró, y yo nunca haya claro, volado, tío, todavía. Aquí. Le, me dio, eh, le, le me he metido un report, eh, Rollo, ni lo fingía. ¿En serio? A ver, es que mal ya me entendéis, o sea, da asco a la larga. O sea, siempre, ¿no? O sea, os vais a encontrar con ese tipo de personas. Yo lo he reportado en Twitch y ya. A ver, ojalá que Twitch hiciera algo, la verdad Lo único que hace, tristemente, es que si no lo... O sea, por ejemplo, le pasa esto al chocas ahora mismo Juanjo y a 6, y ese nota lo... le quita la cuenta ¿Me entendéis? Solo porque Tiene más de X eh, baneos, ¿no? Por decirlo de algún modo, o sea, es jodido Igual que cada vez que reportamos a alguien en Valorant No eh, pasa nada, lo único que le puede llegar a meter Un baneo de... Eh, ¿de qué? De 30 minutos, compadre, antes de empezar a jugar, ¿no? Madre mía me alegro de oírlo. Me cago en la leche. Pero a la larga siempre es eso, ¿no? Vaya a dar cuenta que la peña, ¿sabes? Malitas. Siempre se va a, a buscar el meterse un troyano. O sea, no es coña. O sea, para que veáis. O sea, el refle, los Reflechis sí, son troyanos, tío. O sea, son troyanos que te meten de gratis. Y tienen puestos sus eh, su modes para que eh, no le insulte a nadie. Qué flipado, ¿sabes? Madre mía. Uganda, ahí, yo no vea, ¿no? Ya decía yo, amiga. Me cago un día. Eh. Me da. ¿Es grande? ¿Ugawobo? ¡Uagadu! ¡Uagadu, tío! Es triste, la verdad, que al día de hoy eh, sigan eh, metiendo chistes tío. O sea, y Valorant no hace nada. Valorant solo quiere el dinero de las skins, tío. O sea, solo. Y que el competitivo vaya al hilo, ¿no? O sea, porque es la LVP, ¿no? Literalmente. Pero después la gente sigue comprando sí, las skins de 50 casa, euros, tío, que solo lo de todo, loco, que es que hermano. No te das cuenta, churra, que está vacía la acción. O sea, literalmente. Que no te da nada, yo. Si eres un matador eres malatao, un matado. ¿Cómo? Sin armas, churra. O sea, no tiene más. ¿Cuántas veces nos hemos ventilado a un montón de peña en el competi de Valorant, loco, que tiene de todas las putas armas skin? Y tú tienes dinero, compadre, o donar donaron una causa justa, ellos Literalmente, ¿no? De un puto canal de Twitch, en vez de meterle 50 pavos a una puta skin de mierda, porque eres un matado y os regalas suscripciones, por ejemplo, a alguien pequeño, tío. Yo que sé, tío. Te juego a dar Pero eso... La peña, ¿sabes? ¡Wacaduca! Gua ¡Ja! <ríe> ¡Haz de gracia, tío! ¡De qué que la puta! ¡Claro, ya, ¿no? ¿No? para nada, los hechizos ah, como está allí ya me entendéis, su varita es otra, ¿no? La entiendo bro. me parece mucho más sí. sí, sí, sí. más no primitiva lo conveniente que resulta si no la llevas encima Ajá. aunque he de admitir que empieza a gustarme esto de usar una varita es muy dramático la piba nos ha palizado, ¿eh? es estupendo aprender sobre otras escuelas de magia Gracias, tío, quería las putas la puta gafas de, de, eh, de Helsinki, del modo. anime. Las quería, tío. Las quería, tío. Esa mierda las quería, tío. Que Os lo juro que de corazón que quería esa gafa. No lo hagas esperar. Voy, voy, voy, ya voy, man. Por Apu, Apu. ¿Qué dice el man, man? ¿Qué dice el tío? Hola, ¿qué tal? Sí. ¿Quería hablar conmigo, profesor? Eso es. sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Bueno, una competición en el exterior no era la lección que esperaba, señor. ¿Qué encantamiento tiene lo esperado? La señorita Onai tiene... Este salido. man me cae, me, me cae pero bien, pero ¿eh? ...con deportividad. A menudo aprendemos más de las batallas que perdemos. Por señor supuesto, ahí. Ha sido una partida difícil. La, La señorita Onai es una adversaria tenaz. <coughs> aunque últimamente anda un poco distraída, Porque quiere pinga. <risa> <risa> ¿Digo qué? La profesora Weasley nos ha pedido a los demás profesores que le demos clases particulares al margen de las normales. Espere noticias mías en relación con una tarea especial que le estoy preparando. Seguro que es buscar wit, eh, guarro. Ajá. ¡Misión cumplida! ¡Howard! Me arroba gente por aquí arriba, Sí, algo, compadre, una rupia, una grajea. ¡Y yo! Cerraruda a nivel 1. Increíble. Claro, ¿cómo era. ¿Cómo era, tío? Ese. Eh... No, no, el flip, flipendo. No, tío. ¿Cómo era, tío? ¡Ah! ¡Esos son los dragones! Acabas de llegar a la escuela, ¿no? Sí. Hola. Para ti mi cola, Samantha Dale. ¡Oh, qué cara tiene Samantha! <risa> sí, sí, sí. Eres la persona de la que todos andan cuchicheando. Sí, tío, me comí un dragón. Digo, me casi me como un dragón. Bien. Te las has apañado en encantamientos, ¿eh? Eh… Gracias, pero en verdad no ha sido muy difícil. Diría no. que, que aparques la modestia y confíes en tus habilidades. Para que pille, ¿eh? Señora de Samantha de. ¿eh? Sí. Demasiado. Yo, bueno, voy a hacer los deberes de encantamientos. Las clases del profesor Ronen no me resultan tan fáciles. Me hace gracia, tío. O sea, como una profesora se llama Willy, tío. O sea, me hace mucha gracia. Eh... Vale, ahí. Escúchame, ¿tú qué haces, compadre? ¿Que me quieres sacudir la...? la... Sí, ¿no? La, la varita, guarra. A ahí. Me cago... A ver, tío, es que... Ah, ¿puedo hablar contigo? ¿Y qué dice el man? El profesor Chito, tú eres Harry, Harry Potter, C ¿no? Sabe mucho, pero está un poco chalado. <ríe> buena observación, amigo Buena observación eh, Da igual, ¿eh? Que esté chalado Yo respeto al hombre, tío Literalmente ¿Dónde está el cofre? ¿Abajo? Vale, no eh... Que no, si que supongo que de... eso es lo guapo, ¿no? ¡Hay un Dobby! Final... Ah, no, coño Es un puto del sombrero del loco del ¿What? ¿Cómo está pareciendo el juego a priori O sea, chill, ¿no? Muy chill, ¿no? Supongo Cofre No vea, ¿no? Eso que son grajeos moneda. Bitcoin, tío No vean, ¿no? En Hogwarts está la orden del día Otro gato, bro O sea, ¿cuántos gatos? Y, y cero cagadas, ¿eh? Que hemos pisado todavía, ¿eh? O sea, es increíble, bro ¿Dónde está tu arenero, señor eh? gato? Hermano, ¿tú, tú eres de la comorfe? yo tú, tú eres otro gato Yo no veas el pestazo aquí eh, Madre mía, alejía que tienen los gatos estos Ellos ¿Eh, Si la damos aquí Rula, ¿no? Papísimo Nos van a castigar Hermano, te voy a meter un rebelio que me va a flipar, mira. Puedo piquear cosas, eso lo puedo picar la vida, ¿no? ¿Eh? Qué guapo, o sea, seguro que esto tiene algún tipo de, de sentido, tío. ¿Y esto? Eh, vale, ah, entiendo, bro. O sea, esto es un puzzle. Esto es un puto puzzle, ¿eh? ¿En serio? ¿Para abrir esa puerta tengo que pillar todas las de esas? Ya lo he entendido, ¿pero cómo? O sea, ¿en serio es tan duro, cabrón, el juego desde el principio? No, no podré, ¿no? Ahora mismo hacer eso. Son 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10. ¡10! O sea, pff, no veas, ¿no? Eso no voy a hacer ahora. Bueno, mapilla, ¿no, gente? Nos vamos a la siguiente misión. Eh, ya está disponible la misiones secundarias. Las misiones secundarias aparecerán en la región de juegos marcadas como... Mala banderita Y eh, las podrás descubrir explorando el mundo Estas misiones recompensan con XP Pero, eh, claro, no avanzar la principal Bueno, esa es la de menos, ¿no? Eh, la anexo la biblioteca eh... Vale, bueno, vamos full principal ahora, ¿vale? No obstante Las misiones secundarias Intentar hacerlas fuera directo Si veo que es muy cheta o algo, muy guapa Pues me espero, ¿vale? Pacientemente es que daros cuenta que voy a tener que jugar un poco como contra reloj, ¿no? Como he dicho un poquillo con el Hogwarts Legacy Por lo mismo, porque han pasado seis días Los cuales los streamers grandes y famosos que tienen mucho dinero Lo han podido comprar o eh, muchos de ellos Lo han patrocinado y pues el juego ya se lo han hecho Así que GG, ¿no? No obstante, no he visto eh, nada acerca del juego, ¿no? Más allá de un par de directos de Canecro Y como he dicho, o sea, no me he querido spoilear para nada Eh, bro, ¿para dónde? ¿Me estás liando el libro? O sea, me estás liando Vale A ver Ah, por aquí dices Hostia, ¿y este cuarto de vallo? ¿Quién hay aquí? Joder, hay cofres por todos lados, eso mola, eh Uniforme, escolar, con chaleco, eh, tatresal Y yo no vea, ¿no? Me quedo con la capa de mientras Que está todo guapa, de padre A ver, rebelio, el reverio creo que es la puta clave, eh O sea, de eh, dropear y estar farmeando todo Ah, más para vallo más para Llévame el libro, está todo guapo, eh Parece un... Ey, listen Ya me jodería O sea, saltar aquí ¿Me puedo tirar por aquí? Así de loco En la vida, ¿no? Hostia, ¿sí? Después, supongo, se vendrán unos Dark and que también perrones. O sea, es que yo creo que siete horas, ¿no? Seguía el juego al Legacy. Aunque yo por mí, pues las echaba, ¿eh? La verdad, pero bueno. O sea, también daros cuenta que siempre pues, tiene que ser un poquito de, de crecimiento de Grow ¿no? A ver, un momento un reverio por aquí. A ver si hay algo. Hombre, qué guapo están los cuadros, ¿no? Seguro que con los cuadros se puede hacer algo, ¿no? Habrá algo, tío. Haciendo referencia a los cuadritos, ¿eh? O sea... ¿Y eso? Una puta máscara tiki, tío. O sea, what the fuck is this? Y yo me, me parecía. ¡Uh! Hermano del señor Bajarillo, ¿no? ¿Qué hace aquí, tío? Vale, eh. ¿Qué aquí? Había un Dobby diciendo que quema. ¿Qué le están haciendo a ese Dobby, gente? Ajá. O sea, Howard eh, apoya la esclavitud, ¿no? Increíble. Hermano, vea si se, si se sabe que es lo de las artes oscuras, ¿no? Chur. ¡Toma! ¡Toma, desmayo! Eso que te va de bajona, ¿no? Te da un amarillo, ¿no? Con el desmayo. Está bien. Mira, es el man este, ¿eh? el Sebastián, el Dariel, toma, bombarda. ¡Guau! Igual sois lo wow. bastante buenos para despertar. Que flow la anciana. Me llegan alumnos cada año. ¿Qué máquina no? Tengo una calavera de híbrido negro. Literalmente. Ese dragón, ¿no? Ese es el dragón que nos atacó, ¿no? ¡Guau! Wow os preguntaréis cómo pudo una anciana como yo acabar con el mayor círculo de furtivos. Porque era la polla, cabrón, ¿sabes? Profesora Agena. Vivir para contarlo. Sabiduría. Toma, pa' que pilles, ¿sabes? La sabiduría no entiende de edad. Ahora me meto un raquetazo, ¿sabes? Con la puta marita. Mechizo Amazing. salvado la vida ante los magos tenebrosos más veces de las que puede, ¡Levioso! Levioso. Levioso. Levioso. Un encantamiento levitatorio, levioso. ¿O tomaanza? Sorpresa ¿eh? debilita a cualquier enemigo. Puedes defenderte, señorito Pruitt. No. <risa> Toma ya, eh, o Sazuk, eh, si Granma. He aprendido como inefable. Es el valor de lo sencillo, sobre todo en el fragor de la batalla. Bien, practiquemos lo que hemos aprendido. ¡Maldita sea, desde tío! ¿cómo está allí? ¿Es el puto… Yo no he sido. <risa> ¿Cómo se llamaba, dios? Oh, un nuevo hechizo. Eh, ay, ¿cómo era, tío? Eh, joder, no me acuerdo, tío. O sea. Eh, ¡ah! Steve Fulker. Steve Fulker estaba ahí representado en un puto alumno. Increíble, levioso. Toma. Levioso. Levítame esta. Esta la pluma al Feni, eh. Guapísimo. Toma que rápido ha aprendido, compadre. Si es que si es que súper total, tío. Si es que estamos repitiendo un Howard, coño. Toma, eh, ¿Te ha gustado, eh? Oh, señora, ¿qué quieres tirarme, compadre? Toma. No vean, ¿no? Que cambiado esta legula, ¿no? Está un poquito más delgado, ¿no? <ríe> el Tief, ¿no? Yo la anciana las la polla, ¿eh? O sea. Vale, la mejor, la mejor profesora de momento, la anciana, ¿eh? O sea, con más flow. Bueno, el man, ¿sabes, el de antes estaba guapo? Le le le ¡Levioso! Ajá. Empecemos con el lanzamiento básico. Vale, RT. Eh, uy, me he equivocado. O sea, realizó el lanzamiento. ¿Ve cómo el maniquí desvía su hechizo? Ajá. Esta vez, use primero ah, vale, vale, levioso. Y, luego el y le meto, ¿no? Físico. Entiendo. O sea, para partir guardias, ¿no? Ah, oh, ¡Qué guapo, ¿no? O sea, esto más o menos será el combate, ¿no? Entiendo. Levioso. Eso será el combate, ¿no? Con lo... Tan guapo porque vamos a poder Pero llegar al alternante. ¿Cuánto? ¿Cuatro hechizos? Un... Está bien. Empezaremos por usted. algo, pégate conmigo. ¿tú curtas, arco, puta? Hostia, esa niña que la la de las gafas la clamara la que, que hablaba con de los de caballos. De yo no digo nada, ¿eh? justo en el que solo uséis levioso, un lanzamiento básico y protego. Vale, protego Podemos la Q, ¿no? O sea, eh, do, dos y Q, ¿no? Te va a dar pojones. Po Venga, protego. protego. ¡Ja! Pringao. me gustan los duelos animados. Pues toma, mira, mira nada. Ah, te lo desbloqué ah, No me vas a dar ningún golpe, perro Toma, la que pille no Tío, Sebastián, ¿te ha caído no? ¿Te ha caído Sebastián? ¿Qué dice el tío? Está mal ah, que... Me debes un wit, eh? un, un joint Pues mira, ve cabrón ¿Será? Ese tío oculta algo, pero cae bien tío. Tiene como, no sé, es como un stifle, ¿sabes? He puesto en un brete y ha superado el reto Punto para el Listerin. Gracias, señora. Gracias, Tengo una gran serpiente, digo. <ríe> Pertenezco a Listering. <risa> lo que he visto hoy es una muestra Podemos esperar Qué guapo, eh, el combate está chulo o sea, Imaginarse con más, o sea, con más peña, ¿no? Pegándose de por medio, tiene que estar bastante divertido A ver, espero que no sea No creo que sea monótono, porque teniendo hechizos Yo que sé, como tengas el de transformar Como el de Harry Potter las pelis tío. Ya con eso, te partes las bollas O contra duendes Es harina de otro costal Me hace gracia esa presión. Le ¿eh? recomiendo que siga practicando Siempre que pueda Qué guapo, tío, muchas gracias Salom, por estar ahí siempre Inclusive en este tipo de juegos, de nuevo, tío Me cago hecho. en la leche Ya le avisaré cuando tenga más tareas para usted Ajá, ¿eh? Estamos ready, misión, easy, ¿no? Bro, déjame hablar contigo Oh, con la cara que tiene, amiga si tú, los los magos Ah te a ti, y no al revés. Escúchame, tú que eres de antes, ¿no? Te ganas compadre, padre. ¿No has visto eso, ¿no? Ese duelo ha sido especial Va a ser la comidilla de todos ¿Será? Sin duda fue una buena práctica ¿Práctica? Ha sido como enfrentarme a alguien experto. Yo, no Nunca vean, ¿no? Sí, soy main temo, digo, no perdón, verdad? ¿qué? Aunque, claro, tal vez no fuera tu primer duelo. ¿Estás tonto o qué? Nunca había... Estás tonto, compadre. En realidad, sí lo era, tendré algún don. Sí, mírame, compadre, tengo la cejas, ¿sabes? Rayada, no rayadas, no, como un cani. <ríe> y talento, ¿sabes? Encajarías perfectamente hmm. en cierto club de duelo exclusivo... Y no autorizado sabía gente lo sabía que tenía algo ¿eh? eso, eso, eso, eso era misterioso no autorizado hmm. y exclusivo ¿Eh? ¿Cuenta sí gente va a hacer eso es lo que contestaría no yo <risa> si al tu literalmente Hogwarts, tienes que romper las reglas de vez en cuando está claro manía. Ya sea para unirte a un club de duelos secreto o para colarte en la sección prohibida de la biblioteca eso será lo, lo del banda el lo del acaba en no seguro Gracias, Sebastián. Lo tendré en cuenta. Bien. Ha sido un placer. Ah, pero está en Para ahora mismo estamos en el Italy, gente. Tal vez en algún sitio no autorizado. Y veremos si tu actuación de hoy ha sido mera suerte o habilidad. Hmm, hmm, hmm. Ya ¿Vale verás tú qué es habilidad, mamá huevo. Lucan and O sea, y eso son misiones secundarias, ¿no? Supongo. Hasta la próxima. Hasta luego. Buen día. Puedo hablar contigo, señora. Te has enfrentado a Sebastián. Es un gran rival. Bien hecho. <ríe> Qué gracia más esa niña, tío. Se parece a la de esa, la niña que hablaba con los caballos muertos, loco, que era la polla. Verte. No. no me acuerdo cómo se llamaban esos animales, tío. Eh, vale, mapita, ¿no? O sea, pues la verdad está bastante bien el juego. Encima es muy, ya me entendéis, ¿no? O sea, siempre vas, tío, a, la, a donde debes, ¿no? Ah, no hay misiones, no hay misiones principales. ¿eh? Entonces tengo que hacer una secundaria, ¿no? A, a la sur de Howard. A, a, vale, han hecho de la biblioteca. Uy, ¿qué? Para atrás y aquí, ¿no? A la biblioteca. Seleccionar. A la biblioteca, ¿dónde está? Eh, lectura de altura ah. ah, vale, todo esto son misiones Va, entiendo, bro Seguir sí, misión Vale, vale, vale Entonces eh, se desglosan, ¿no? En diferentes tipos de misiones O sea, no solo tiene una misión principal secundaria, ¿no? Por decirlo de algún modo Sino que tiene varias en el mismo sitio O sea, que encima Vamos a poder hacer más de una misión en un mismo sitio Guapísimo Vamos a darle un poquito de brío 100 metros por aquí Está guapo que te vaya guiando, tío Para peña... Tan, ya me entendéis, ¿no? Escurriza como yo en cuanto a mapas y tal, es un poco jodido. Coño, pero dale huevo. Qué guapo, ¿no? O sea, guapísimo. Es un puto unicornio. ¿Puedo pegar? O sea, ¿puedo pegarle? Me molaría dar, con darle a alguien, tío, con un puto hechizo de esos, ¿eh? ¿eh? Hermano, acaba de traspasar el portón ese. Sí, ¿no? Porque es lo que me ha parecido. Ah, mira, es, es la viva esta, ¿no? La Leonora conocemos. ¿Cómo que no? No? Hola, soy ah, no, Es otra. Perdona si parezco un poco distraída en este momento. Todos creen que estoy mal de la cabeza. Pobrecilla, no, sí, eso es igual. O sea, que se me va la olla, pero es este cuadro. Nunca me había fijado. Si algo conozco Hogwarts y lo conozco bien, los marcos no aparecen vacíos porque sí. ¿Los marcos? hay algo más. ¿Qué? ¿Has averiguado algo sobre el cuadro desde que lo estudias? Descubrí que lanzar lumos tiene eso, eso, eso, eso, eso, solo quiero yo. solo no quiero yo aprender, compadre. El lumo. Seguramente hay un montón de cosas en los cuadros. ¿Hay otros cuadros como este aquí? Hay otros cuadros vacíos como este por la escuela. Sí, unos cuantos. Para ser sincera, todo este sitio es un acertijo. Tío, sí, esa de Hufflepuff, eh. Lo el habéis el visto, visto, eh. Vale, vamos a ayudar a la playa esta, ¿no? Si o oh, bueno, mejor dicho, esto es solo para pillar la misión secundaria Supongo, ¿no? Ya Literalmente, creo Qué guapo, tío Eh, gracias A ver, ¿me dejas a ver? Ah, no, no Ah, mira, mira, aquí lo tenemos Mira, mira Hermano, ven para acá, ven para acá, cabezona, ven para acá ella. Cabezona, que, te, que lo he descifrado Mírame Hola Lenora. Hola. ¿Me recuerdas por qué es tan especial ese cuadro vacío? No es que sea nada especial Por lo que he visto No me pongas esa cara de aco, que, de de lo que de de de de si te lo he descifrado, cojones Venga ya, vete para abajo Quizá puedas ver alguna pista que se me haya escapado Sí, ya lo he resuelto Encu Ah, vale, encuentra eh, la ubicación O sea, ¿eh? Usar La boya, ¿no? Vale, o sea, eh... Encuentra la ubicación eh, Representada en el cuadro Aquí abajo A ver Este parece el lugar Que sale en el cuadro ¡Ah! De especial. Entiendo O sea, van a hacer mini... va, va a ser mini puzzle. A ver Acción. Hostia, me he equivocado, coño Lumos Lumos no, tío Lumioso. ¡Eh! Yo que no, coño A la R A la R, ahí va Tío, o sea A ver ¡Eh! Una mariposa ¿Qué hago con eso? Lumos, Lumos. Ajá Uh, ella pega un pelazo, ¿eh? Como... A a Cuando. Vale, vale, vale, vale, lo entiendo, lo entiendo, lo entiendo. Dios, y ese. Yuyu, me está pegando un pelazo de juego flipante, ¿no? Hostia. ¿Qué? Vale. ¿Eh, ahora? Ah, entiendo. Entiendo que tengo que ir. Coño, se queda bugueado, ¿o qué? Eh, ¿Puedes entrar aquí o qué? Ahora. Sabía que una sea. Qué para no? ¿Ya habéis visto lo mismo que yo. Hay una bajada de FPS cada vez que hago eso. Qué guapo, ¿no? O sea, qué guay, tío. Qué chulo. Me mola, me mola. Son misiones secundarias que da gusto hacerla, ¿no? No voy a mentir, gente. O sea, ahora te puedo hablar con las vallas. Sí, ¿no? Está ahí arriba. Nada, del tirón. Vamos a aprovechar. Hola, señora. ¿Qué tal, línea? ¿Cómo estamos, eh? Hmm, no vea cómo tiene lo suyo. Hmm. comiendo lomo. No te lo voy a contar, no me que le digo eso, no te lo voy a contar. Sí, <risa> o sea, que cabrón, tío. Lumos para guiar a una de Qué guay, pues ya sabemos el mecanismo. Hostia, y yo, al supera. final era la otra opción, ¿no, gente? Creo. Acertijos. También es muy buena con ellos. Y Amit. Y Amit. No vea, ¿no? Eso era de. del. Kimensu de de el... hay no ya iba a Misión completada. Como polilla hacia la luz? Desafío de desbloqueado, completa de misión secundaria o oh, de relación. ¿Somos nivel 3 ya? Hostia, pues ni tan mal, ¿no? Eh, vale, pues si os parece. A ver, podremos ir a misiones principales, no supongo. Pero ahora, ¿no? Estaría un poco guiado por secundaria. Si os apetece, nos hacemos otra secundaria. Pero, a ver, apetece, ¿no? ¿El lectura de. Está guay, ya está. Simplemente eso. Me parece un guay, incluso las misiones secundarias. ¿Puedo ir, tío? Dejar de. Vale, aquí, ¿no? Está chula hasta la misión de secundaria, frago ya. Ay, ah, es ese pibe de ahí arriba. Eh, bro, ¿qué pasa? O oh, eres una piba. Ah, eres una piba. Dios, ¿Qué dice, cojones, crecida? ¡Bloom! Ah, ah. Ah, hola. Ah, esta está en mi puta clase, verdad? ¿no? De antes, ¿no? Soy crecida por cierto. Cresida, vaya nombre. Tu padre no me te me quería, me quería me mucho, eh. Con la bibliotecaria. Ah, me ¿en serio? encantamientos. <ríe> <Te> <ríe> que había perfeccionado mi ligero como una pluma para en mis libros de la biblioteca. What? Se me cansan los brazos de cargarlos todo el día. Será flojera. Me cago la latina de pluma con pájaro en el apuro porque al abrir la bolsa justo ahora en la biblioteca volar, literalmente. Qué guapo cabrón yo quiero ese hechizo. Parece mucho el trabajo solo para llevar libros. Eh, eso es genial, vale. Me parece una forma bastante complicada de no tener que cargar con los libros. Puede, pero qué gracia tiene la simplicidad. Vale, tiene razón, tienes razón. Hechizos los crea alguien. ¿Por qué no yo? Porque no, Recogería o sea, no te ha salido bien, ¿vale? Me yo el encantamiento, pero esta no es la primera vez que uno de ellos amenaza la paz de la biblioteca. Será, vamos a la biblioteca Man, esa. Dijo a la señora Skripner que eran mis libros los que ¿A estaban. A ver, quién coño Sami, ¿eh? o sea, ya nos ha hecho referencia dos veces, dos personas. mis padres. ¿Lol? ¿Podrías escogerlos tú por mí? Solo hay cinco. No sospechará. ¿Ah? Por fin, ¿no? O sea, alguien que nos ha, nos está utilizando, ¿eh? Si tengo tiempo, venga. Podría ayudar, si tengo tiempo, claro. Oh, te lo agradecería mucho. Mejor, ¿eh? Uno de los libros Vamos a leer el diario, eh. De crecidas. ¿Ese Orjito, ¿Cómo de estamos? ¿Qué pasó? Hostia, si es el Papá Humón. ¿Cómo estamos, campeón? ¿Cuánto tiempo? ¿Cómo está ahí no, en no, este pero... time? ¿Y cómo te encuentras? Aquí estamos en el Hogwarts Legacy. La verdad es que unas reseñas muy positivas, ¿eh? O sea, lo poquito que estamos jugando ahora mismo al juego. Muy guay, eh, muy bonito y currado, ¿no? Eh, what Increíble ¿Un axio? ¿Un axio ¿Un cuál era, tío? Este, ¿no? Ah, no, no, no, no, eso no es busca cofre para mí, compadre, si es que eh, Vale, hemos pillado uno ¿Y cómo cuenta. estamos sobre Jorjito? ¿Cómo te está yendo? ¿Cómo te va? Va bastante bien, la verdad Bueno, hoy, ¿no? Con mucha ganilla de empezar con el eh, Harry Petas ¿Ese lo he pillado? Con el Harry Petas, eh, literalmente, que la verdad tenía muchas ganas de eh, traerlo. Lo malo es que no me pillara la edición de Luz si no lo pude llegar a traer, ¿no? Eh, literalmente, el mismo día que salió el juego, una pena, bueno, eh, con la versión de Luz, claro. O sea, pero no obstante, hoy, el día oficial, pues hemos traído un poquitito, literal, de Harry eh, Potter. Eh, o sea, guapísimo. Está muy guapo, 100% recomendable. Rebelio. Os lo juro, está muy chulo y me mola, ¿no? El simple hecho de que tengan tanta libertad nada más empezar el puto juego, por decirlo de algún modo. Increíble. ¡Acción! Bien, bien, eh, con descanso. Hoy tienes descanso. ¡Qué alegría! ¿Y eh! cómo te está yendo en el curro? Mejor, ¿no? Supongo que, como te dije, aquella, eh, bueno, hará poquito. Es una forma de adaptarte realmente. Cuando una vez que el cuerpo se adapta, ya mejoraría. Es todo más fácil y, y, y literalmente también requiere menos esfuerzo, ¿no? O sea, a la larga. Es un poco rutinario, pero no sé, el todo. ¡Uy, ey, Otro, Otro puto. ¡Eh, ¡Eh, eh, bro! ¡Que se me escapa! ¡A mí! Vale, 3 de 5. Nunca sope... ¿Cómo se escribía? Harry Potter, ¿el juego? Eh, Hogwarts Legacy, este sí, o sea, está muy guapo. Me atrevería a decir que es el mejor juego de momento de Harry eh, Potter, a pesar de pensar que me gusta muchísimo el de la Play 1 cuando salió O sea, se me flipaba una puta barbarie. Y mira que el juego duraba, yo qué sé, eh, escueltamente duraba 5 horas o mucho, ¿no? Vale, pillamos todos los libros voladores. Está muy guay, la verdad. O sea, para una persona que se ha con este tipo de películas. yo no me sé. Malentor Lore, Jorjito, eh, del Hogwarts. Bueno, de, de... ¿Qué es ese ruido? O sea, what? No me sé todo el lore. Liter ah, mira, está ahí. Pero me parece que el juego está increíble, la verdad. El antiguo, el antiguo bibliotecario eh, representa uno de los primeros bibliotecarios de se eh, rumoría que no, te que no toleraba a los alumnos ruidosos. Y era eh, famoso por usar el encantamiento silenciador al oír el más mínimo estornudo. ¡Qué guapo! Todavía no, empe no empezó la semana eh, de orientación. ¿En serio? ¡Hostia! Pero a ver, a la larga, por supuesto, pienso que.. ¿sabes? Ya más o menos tendrás un. Eh, ¿Qué es eso? Un buen feeling, ¿no? Con los chavales y chavalas Que estarán trabajando En el mismo sitio Literalmente Ah, me falta un libro What? Uh, un cofre Ajá. Gente, un momentito Vamos a darle un rebelus, ¿no? Por aquí Y me alegra hablar contigo Tío, hace bastante Uy, me he equivocado A la R, ¿no? Sí Vale, y ahora Lumus Vale Pues ya veo más o menos dónde está O sea, ahí abajo Estoy abajo Hola, señora No tengo un PC Como eh, para comprarlo no pasa nada, campeón, literalmente. Yo no sabía tampoco si iba a poder llegar tras este juego el primer día, ¿eh? Ah, mira dónde está. El primer día, campeón, te lo prometo. Pero no obstante, eh, eh, hicimos el máximo esfuerzo y lo tenemos aquí. Y era este, ¿no? No, era Lumus, ¿no? Lumus 1. Vámonos, gente, con la polillita. Pero se ve bastante guapo y lo que más me mola es que... A ver, en larga, Jorgito, los típicos juegos eh, lineales, ¿no? Eh, de historia, pues siempre van a tener lo mismo, ¿no? Lo mismo, ¿sabes? De nudo, de desenlace y, y literalmente el final Y es lo que me moló O sea, no obstante, me mola el, el diseño que tiene Y me mola también que puedas llegar a, eh, bueno, a tener tanta libertad en lo que es el juego La verdad, no te voy a mentir O sea, de pasar a misiones secundarias que esté súper currada Incluso el máximo detalle de los putos eh, cuadros que se mueven, mancho la polla. La semana de orientación es para eh, que te ayuden eh... Ah, con las materias, hostia, la leche o sea, a la larga también es bueno, ¿no? O sea, pienso que siempre es un poquito bueno un empujón de, de saber, ¿no? Más o menos cómo irá O qué asignatura más o menos vais a tener Para tener la, la sensación de ser más afines o menos afines de Respetando siempre, pues, lo, vuestro gusto, ¿no? No sé, o sea, si nos no gustan los números No podéis llevar bien con los números y viceversa, ¿no? Como siempre digo ¿Dónde está el otro cuadro, tío? Me falta un cuadro O sea, perdón, un cuadro ¿Ese es el libro? Hijo de puta, está allí, tío No lo había visto Cuadrado en tres Para mí Pero estoy seguro que te genial, macho ah. Ahora de vuelta a crecida. Es como un mundo abierto eh, Pero a ver, ¿no? Sí, o sea, a ver, el mundo abierto tiene Lo que pasa es que ahora mismo Es las dos primeras horas La primera hora sin... sin no, ¿sabes? sin invertirte, Jorgito Es puro eh, training, ¿no? Un poquito de lore te, te mete un poquito dentro de lo que es eh, Sabes, el mood del profesor que te está enseñando ¿Quién eres? ¿A qué vienes? ¿Y qué vas a hacer? No, la verdad, eso sea, está bastante chulo No obstante, me llama la atención por lo mismo Pero supongo que sí, llegará a un punto De que aunque esté guiado el juego Por misiones secundarias y principales Obviamente es de decir, que, que tiene bueno que tiene que estar muy guapo, ¿no? Yo ya pasé de año, pero eh, para quedarme con cero materias... Eh, ah, porque después es difícil intentar rendir todas. A pero eso me parece útil a la larga. O sea, es de sentido común, ¿no? no tampoco, ¿sabes? Intentar que, llevarte todas las asignaturas con una media alta, ¿no? Realmente. El día. Eso mola. También es bueno, ¿sabes? Mucho ánimo también, Jorjito. Me cago en la leche. Sé que lo conseguirán, ¿sabes? Confío. un confío, literalmente. Bueno, nos hicimos la misión secundaria. Eh, toma una recompensa para para mantener el diario si no en secreto. Es que tus compañeros hmm. sepan lo que piensas de ellos, recompénsame por mi tiempo. Oh, oh. No eres para nada quien pensaba que era. Le he dicho algo malo, tío. Solo era broma. Nunca te haría eso. <risa> vale, ya. Solo está es más, que ser más cuidadosa. esa. Pues lección aprendida. Ajá, niña repipi Se lo van a repetir, a en en te, te llamré en la biblioteca cabrona. Ahora, a ver dónde me equivoqué. Tal vez debería empezar de... por repasar mi latín. Ajá, eh, tempos fui. Menos mal que hay gente de fiar. Claro, soy yo, coño. Super